¿Qué tal? Saludo cordial para todos aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Creo que lo del dron MQ R Riper de Estados Unidos, vamos a tenértela. ...para cortar durante todos estos días... ...y bueno, les voy a contar... ...esta noticia sale recientemente... ...la tiene el diario Avia.pro... ...ustedes recuerdan que... ...el presidente del Consejo de Seguridad... ...Nikolai Patrushev... ...recientemente lo dijo... ...que Rusia pues intentaría... Eh, ...buscar el dron... ...para tenerlo como una prueba... ...de lo que ellos dicen... ...una provocación por parte... ...del país del norte... ...hacia las costas de Crimea... ...pues bien, póngale cuidado... ...mucha atención... A a este dato que está caliente de las últimas horas porque el diario Avia.pro está dando a conocer que un dron estadounidense MQ-9 Riper fue encontrado hace pocas horas cerca de Sebastopol a una profundidad de 900 metros. Según este diario internacional diario eslavo dice que los restos de un dron estadounidense estrellado fueron encontrados cerca de Sebastopol hace pocas horas. Dice la información que los expertos descubrieron este dron táctico estadounidense MQ-9 Riper, que se estrelló frente a las costas de Crimea. Los restos del dron se encontraron a una profundidad de unos 900 metros, lo que permite sacarlo del agua. La información sobre este tema estaba siendo proporcionada según dice Avia.pro por el recurso de información Fropost, citando fuentes propias del Departamento de la Defensa de Rusia. Según la información que le han proporcionado a este diario eslavo, el FROP PROST según lo que está reseñando el diario Avia.pro, dice que en el área de la caída del aparato de inteligencia militar del norte las fuerzas de la armada rusa en el área de la caída del aparato de inteligencia militar estadounidense las fuerzas de la Armada Rusa están de servicio. Allí se habla que un robot submarino descendió al fondo del mar y descubrió el MQ-9 Reaper que estaba ubicado a una profundidad de unos 850 a 900 metros, no muy lejos de esta zona que hay un ramal de aguas profundas del gasoducto South Stream. Informa el recurso eh, de los datos del interlocutor. Eh, bueno, esto por parte de la agencia Prophost lo está diciendo el diario avia.pro. Se desconoce hasta el momento a qué distancia de la costa de Sebastopol se encuentran los restos del dron caído, sin embargo dado que el dron volaba a una distancia de 120 kilómetros, es decir unas 75 millas de los límites del espacio aéreo de la península, difícilmente podría haber cubierto una distancia más grande. No hay hasta el momento que estamos grabando este video declaraciones oficiales del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre este tema, más sin embargo hace poco aparecieron imágenes que muestran el acercamiento lo vieron ustedes en el video anterior, el acercamiento de un casa sub-27 al dron estadounidense y el posterior, bueno caída, la posterior caída del dron allí en las aguas del de Mar Negro. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales del Ministerio de la Defensa de Rusia sobre este tema. Sin embargo, como ustedes lo vieron en el video anterior, se mostró el acercamiento del de caza Sub-27 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia a un dron estadounidense. Estamos hablando del MQ-9 Riper y, bueno, la posterior caída, pues estas imágenes han sido debate porque se hacen muchas preguntas. ¿Qué hacían los drones en esta parte de la frontera marítima de Rusia? Otra es, bueno, según las imágenes y las secuencias de lo que muestran el video presentado por el Pentágono de los Estados Unidos, no muestra un choque en sí de la aeronave, más si sí la maniobra, bueno, peligro como ha sido catalogada por Estados Unidos de el CASA SU-27 digamos, bueno, echando combustible al vehículo no tripulado entre muchas otras más preguntas que se hacen los internautas y que ustedes las pueden hacer ahí en la cajita de respuestas por lo pronto es la información de último momento muchas gracias, lo dejamos hasta acá nos escuchamos en el próximo contenido hay mucha tela para cortar y ya vienen más noticias aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora